Solo sentado mirando a la nada, acordándome de tu calor, laberintos recorridos sin sentidos, yeah. Lo que sabes baby es que no puedes tener Conspirada más, más no poder Yeah Eres mi princesa Todo el mundo, con tu sonrisa, me notiza, me llenas de disturbo mi cabeza uh. Baby sin ti no sé qué decir Baby con tu rostro pienso morir Baby Baby uh. Cautivas a todo el mundo con tu sonrisa me notiza Solo con dormir en la almohada Recuerdo noches pasadas Saltando mi corazón Cuando se seducías con pasión movimientos en la cama De esos que no olvidaré Me cautivas con tus ganas Jamás las olvidaré uh. Baby sin ti no sé qué decir Baby con tu rostro pienso morir Baby, baby, oh. oh Baby, sin ti, no sé qué decir Baby, con tu voz pienso morir Baby, baby Más. Te deseo, tú eres mi mundo Te deseo, te deseo, baby, baby hey. Baby, sin ti no sé qué decir Baby, te deseo, baby Con tu rostro pienso morir